en tu nombre yo siempre estaré eres mi rey tú eres mi Dios grande eres tú y me detené gracias te doy Jesús por salvar mi alma hoy, ya no vivo yo, más Cristo vive. Te voy a palmas al rey esta tarde. Te alabamos, Jesús.